lunes 13 de junio ya estamos en la mitad del, del mes el tiempo pasa demasiado rápido un padre. y como pasa rápido y como esta edición por super atrasado hey guys no me siento tan bien no soy de eso a ver dónde está no el otro. hay como un prejuicio que habla de que los hombres cuando se enferman un poco Hace mucho la acá. Pero yo estoy acostumbrado a enfermarme. Soy mega alérgico, tengo problemas estomacales, colores retables, insulina resistencia, alergia a los gatos. Así que, como que me he acostumbrado a estar enfermo. De hecho, recuerdo que cuando me dio la peste cristal con mis hermanas, yo tenía como 42 grados de fiebre y, como en la casa todos estaban enfermos, yo era el único que podía hacer el aseo. Puedo manejar el estar enfermo. Pero cuando pierdo el ánimo, ahí como que me empieza a preocupar. Ok, llegué a la casa me manito, manito, que me acosté, estoy viendo unos flash y mi sobrina me viene a contar esto. En un computador de la U se ven tus videos. O sea, aparecen vistos tus videos. Si te metí a YouTube. Sí. ¿Hay una cuenta asociada? O está. no. No. Pero alguien estuvo viendo mis videos ahí. Sí, decía visto, visto. Había muchos. Weird. Gracias por ponerle play. Oye, pero igual bacán. Sí. Me puse al día con flash. Y ahora descansar martes 14 de junio. La despertarme despertaron temprano, así que súper tranquilo la pega, cosas que no se ven todos los días. temprano el día? No, temprano. Ah, así debería terminar todos los días. Y mi polvola hipster está sacando fotos a las cubieras. Logramos el consumo más bajo en dinero, en una de nuestras salidas Te felicito ¿Me estás diciendo caras? No <risa> Es nuestro consumo Ay. ¿No estás diciendo caros? Te estoy felicitando sí. No se puede hacer nada ¿Qué les debía? La hora de los comentarios. Sidora Morales y Paola. Eh, Magox, qué buen capítulo. Tu hermana, genial. Modeló la nueva temporada de pijama. Temporada de invierno. ¿Esto lo había leído no? No, esto ya lo había leído. Amor, esto ya lo había leído. Ya, me quedé con la duda. No me podía dormir sin me con la duda. Si es que había leído estos comentarios o no. Resulta que no los había leído. Así que... Mañana sigo con los comentarios. Bueno, vámonos con los comentarios. Pregúntale un árbol. Y Ciudadanos Morales y Paola están de acuerdo con que parezco de 27. Aunque tengo 34, no me enojo que tenga 27. Álvaro de Alegría escribió que 5 años hizo vlogs y lo logró. Y quiso hacer vlogs con Gorda. Y solo lleva así si logras mantener los tres semanales, de para arriba, estamos trabajando con ustedes. Magos, 1979, dice, buen capítulo, tu hermana es genial, modeló la nueva temporada de pijama, temporada otoño-invierno 2016. Digital Zoom, feliz cumpleaños Don Sauce, muchas gracias. Urania, feliz cumpleaños, tu hermana es una ídola. Sí, sí sé que quieres más a mi hermana, está bien. Gen Núñez, sueño con que tu hermana haga un blog alguna vez, es tan simpática, feliz cumpleaños. Al próximo vamos todos juntos a La Serrana La Serrana for the win Jorge Aranda Muñoz, dejen de ser tan bonito Respecto a mí ya a hemos. Oh. Felicia Morales, feliz cumpleaños trazado Muchas gracias Felicia La otra Nati dice que hizo lo mismo de lo del closet cuando volvió a Australia Y ahora tiene ropa para una semana y media Claro que todo se va al carajo cuando se en el lado Una iniciativa así ah, Ruido, si una iniciativa así te obliga a ser súper disciplinado. La Felicia no puede hacer este ejercicio porque tiene mal de diógenes y lo tiene ya asumido, así que lo sabemos, Felicia, y todo sería muy distinto si no fueran diógenes. Sebastián Valle dice: Se veía buena la comida del cocha de Hito Digital Zoom dice: Lo pasan malito, jaja, De cuatro años no te la creo. Digital Zoom 6, increíble. Y terminó ordenado yo, bueno, difícil mencionar. Además le da por temporada, a veces está ordenado, a veces no. Pero él eh, junta cosas no por. porque sean importantes o por cosas sentimentales, sino, que, sino porque es como la felicidad. Ya, esos, son, esos fueron los comentarios que pensé que ya había leído pero no había leído y.. y... Me di cuenta que lo, los capítulos del miércoles siempre son medio flojitos como que siempre estoy apurado editándolo y como que, bueno, no hago muchas cosas solamente vengo a trabajar y no, no me motiva mucho grabar en el trabajo cosa seria, obvio también me estoy dando cuenta que mandan muchos saludos pero no le preguntan al álbum y la idea es que le preguntan al árbol pero para pa entrar como para darle el pie, el capítulo de miércoles voy a dejar una preguntita para que ustedes me respondan y, y me devuelvan una pregunta esta pregunta es súper burda pero, ¿por qué ven el blog de Sauce? Yo sé por qué lo hago, quisiera saber qué, por qué lo ven. Y eso, nos vemos el sábado en la mañana. Fin. No, no, no tengo nada que poner en el Aftercredit.